Tenemos Lissin versus Fiora, los dos con maestría 6. Tenemos a un platino contra un oro. El hombre gris siendo platino y Boche siendo oro. Vamos a ver. Hay que recordar que es a primera kill o sin de fan. Tenemos a Lisin que ya se tira de una. ¡Ojo de la Fiora! ignite en a los dos. Flashea. Y Bochecito gana el 1v1. Tenemos un Sin Sao con Exhaust Ignite. Y tenemos un Lucian con Kial Flash. Sin no tiene maestría. Pero, ¿perdón? ¿Por quién sos, hermano? ¿Qué sos? ¿Quién es este? Zed contra Poppy. Casi 700.000 puntos de maestría con Sed Contra 20.000 de maestría 4. Sed que va Flash Ignite con Electrocutar. Y Poppy que va con Flash Ignite con Aftershock. Yo creo que puede ser una partida más tirando para Sed, No porque tenga 670.000 puntos de maestría, sino porque Zed es un muy buen dualista. Por la distancia, sí, también. También tiene mucho más rango. Van... 4 de farm contra 2 de fan 4 de Zed, 2 de Poppy Ojo que se tira el Zed Poppy tira la E W Un traje favorable para, para Zed Saca los dos level 5 Poppy que agarra la rendición Se cune los dos Van a sacar level 6 Saca level 6 el Zed Poppy todavía está level 5 Poppy que se tira Zed tira la R Ojo Zed más gasta la R la Poppy todavía tiene R. Ninguno gastó ningún spell. No llega a el Electrocutar. Tira la W, la Q la E. Ups. Ojo que puede ser que muera Poppy. Y se queda literalmente a 80 de vida. Va a agarrar la Redención. Mientras que el set va a buscar la suya también. Poppy tiene mucho más Sustain, me parece. Así que se va a curar un poco más. Ojo que Proxia un Electrocutar muy bueno. Poppy quiere agarrar el, la Redención. Y... Muere a manos de Serat. Serat contra Shaco Shaco, Exhausting Knight Serat, Flash Barrier Serat va con Cometa Arcano Y Shaco con el Electrocutar 55.000 puntos con Mestría 7 de Serat Y 340.000 casi de Shaco va, Vamos a ver si se la saca. A ver si este, este le sabe a shacársela. Ojo la caja Que se... Que está un poco la web. Ojo que el Shaco se tira Ojo que se tira Y Exhaust Y... R De Serat para matar al Shaco Tenemos un Pantheon contra un Echo Pantheon con press de attack, exhaust ignite Y Echo con flash ignite y electrocutar Yo creo que Pantheon puede gobernar un poco más el early Pero al mismo tiempo Echo tampoco tiene un man early que digamos Pantheon que si pone en el medio del mapa no le cabe una Quiere cagarse a trompadas lo antes posible No, no sé las maestrías Ahí están las maestrías, gracias El Echo que se tira, el Pantheon que se tira si tiene un Olin, muy buen trade por su parte, muy buena trade. El Pantheon que se va a tirar casi lo mata. Echo tuvo que gastar la ulti. Echo tira la W, tira la Q. Te guarda la E E para la redención. Entrada importante, entrada bastante fuerte. Ignite, Exhaust de Pantheon Echo tiene la R. Le pega la E, electrocutar Pero muere de igual manera Tenemos un Draven Exhaust Cleans Con lluvia de espadas Contra un Gragas Flash Ignite con electrocutar Hola Carlitos, ¿cómo te va? Draven sin maestría, Gragas 100.000 puntos Recuerden chicos, el que pierde gay El Draven se caga de risa Pero se caga de risa Básico para el Draven Gragas que tira la ulti, lo empuja hacia afuera Pero está bien Que saca maestría se cae de el Draven Me estoy quedando a feca, perdón Un traje fuerte, ojo Draven Se tira Olin el Gragas Ay, falló un básico el Draven Era que tradea, aproximar el electrocutar Tira la ulti el, el Draven Y se lleva la kill con la ultimate Vino Valen para mufarla nada más Chase contra Fizz Ignite Flash con Conqueror sin maestría Y un Fizz, Ignite Flash, electrocutar También sin maestría Ojo el trade. Se tiene a los dos Fizz creo que no No, no, no proxeo el electrocutar, No, sí lo proxeo. Lo Fizz que se tira Proxea el dart, Se va con la E Chase que falla al bolazo Chase que puede ser que mate Y Night Flash Y... Se le queda un básico el Fizz tenemos una Sir contra una Bee. Sir 130.000. 140.000 casi. Y una vi con 70.000 casi. Así con Conqueror Flash Ignite. Y una vi con su Espadas Flash Ignite. Pero no, no estaba. Ojo que la Bee estaba esperando en el Bush. Ojo el Ignite. Flash básico. Básico y murió. Tenemos una Lulu Ignite Flash con Aerie. Contra una Leona Ignite Flash con Aumento de Graciar. Ojo, la Leona se tira Con el aumento de la SEAR La Lulu lo transforma Es un trae Un trae que sale ganando Leona Porque tiene muchísima vida esa mierda Ignite de la Lulu Y se va a morir ya subo Yone, ya subo casi 300.000 puntos de maestría, Yone 80.000 puntos de maestría. Yone va con Ignite, Exhaust y Liz al Tempo. Yone va con Ignite, Flash, Conqueror. La segunda oportunidad de la de Luxor. ahora te doy una segunda oportunidad. ¡Ojo que se va a entrar de... que inicia Yone! Quedan los dos low de vida. Y se va a morir con a Lucho. Ok, se viene la partida importante, eh Se viene partida importante, esta es importante Tenemos a un Master Contra un Grandmaster Uh... Basta ¡Basta! Basta. es la partida importante, chicos Es un Grandmaster contra un Master Esto no es cualquier boludez ¡Esto no es cualquier boludez! De app. <ríe> En la partida probablemente que todos estábamos esperando Hicieron lo que ninguno de los otros pudo Que salir de oro Un Kennen Exhaust Flash con pie Veloces Contra un Silas Ignite Flash con Conqueror Ninguno de los dos tiene maestría ojo Uno 1v1 Se mete en el bush el Kennen y se queda a mitad de vida con, gastando el Ignite de, del Silas. Silas que quiere tradear. Esquiva la, la E. Básico. Básico, básico Q. Teniendo en cuenta cómo iba a estar recién si el Kennen, podríamos decir que es un trade favorable. Silas va a agarrar la redención gastando la primera E. Kennen esquiva la segunda E de Silas. Se stunea al Silas. Un trade favorable para el Kennen, ¿eh? Un trade muy favorable para el Kennen, increíblemente la que tira la primera E Kenen te tira la R, la no tiene R todavía le saca R Ignite y lo mata El Kenen, Lamentablemente me tiran por acá Draven, Exhaust, Cleanse, sube espadas Maestría 5 50, puntos Contra Daluxer con un Kaiser Flash, Ignite con Conqueror 110 puntos El Draven que se copia del chabón que le ganó Se ve que tiene el culo un poco roto Saca Maestría, tiene el culo roto Vamos, 20 a 7 de farm Mordekaiser que tira la E, la Q, la R No puedo ver qué es lo que pasa Hay básicos de Draven Básicos de Draven Se queda... Así. No, no puedo... No puedo pegar buenos básicos de siete básicos y murió Caitlyn Barrier Flash con pies veloces, contra Akali, Flash, Ignite, Conqueror, los dos con maestría, 30.000 puntos por parte de la Caitlyn, 40 y pico mil puntos de la parte de la... de Akali, la maestría 5 de Caitlyn, maestría 6 de Akali, un cofrecito, eh, no, no, no, no tengo guita, ojo, Akali pega la E, se tira, Q, W, Ignite, Barrier de la Caitlyn, y Caitlyn que no se murió por 50 de vida Gracias. Caitlyn tiene que simplemente farmear Le está alcanzando en farm Ojo que puede ser que se tire la Kali A Kali le pega la Q en la W Básico QE Flash bajo torre de la Kali Ojo Y se murió la Kali Increíblemente Ese flash de Caitlyn fue muy bueno Sed Flash Ignite con electrocutar 670.000 puntos de maestría Maestría 7 Contra Shades Ignite Flash con Conqueror Sin maestría otro bolazo, se a los minions de atrás Flash Flash R Q Y casi lo mata al Jace Los dos se quedan a muy poca vida Jace le pega un bolazo a la, a la backlane Flash Flash Q Por parte de Jace Y mata Tenemos Orn contra una Irelia Orn, Flash, Ignite con agarre el perpetuo, sin maestría. Una Irelia, Exhaust, Ignite Con Liz al tempo, sin maestría. No hay una regla que sea no puede jugar Horn. Horn que le hace un Olin. Irelia gasta el Exhaust. Se gastan los Ignite mutuamente. Horn tiene que flashear. No creo que Horn pueda agarrar ese, esa redención. Va a estar muy complicado. Pero la puedo agarrar. Se tira bajo torre y se muere. Tenemos un sera Flash Barrier con Comet Arcano. 55.000 puntos de maestría 7. Contra una Bane Exhaust Flash. Liza el Tempo con 60.000 puntos de maestría 6. Hay que recordar que Bane es el campeón más roto del juego. Ojo el traje de level 1 de Bane. Le, le pone el Exhaust. Le pega básicos Una atrás del otro. Level 5 contra level 4. A ver quién agarra la redención. Parece que Bane va a agarrar la redención. Se va a curar. Y buen trade por parte del Sherad. Tenemos un Kennen Exhaust Flash con pie veloces sin maestría. Contra Flash. Contra una Kali con Flash Ignite Electrocutar. Maestría 4. Akali se quiere tirar. Le pega la E la Q. Kenen que le pega básicos Kenen le pega básicos Y Akali se fue a menos de 100 de vida Akali se tira con la R Kenen tira la R Parece que va a matar a la Akali Y mató Tenemos Sera, Flash, Barrier con Cometa Arcano Maestría 7 55.000 puntos Contra Kenen con Exhaust Flash Y pies veloces, sin maestría Alguien se lleva la redención Parece que va a ser de Cera, Pero parece que la mufe Y la Mufe. se va a llevar Kennen Kenen gultea Q de Kennen, los tunea, wq le pega básicos, flashea, flash W, barrier, le falla la Q, y le pega básicos y lo mata. Tenemos Big, Exhaust, Ignite, con llueve de espada sin maestría, contra Anivia, Ignite, Flash, Electrocutar sin maestría también. Vamos a el Un trabe que termina ganando... Ahí voy a pega la Q, qué lástima que no tenía electrocutar, hubiera sido muchísimo daño. Gelin con barrera flash, pies veloces, maestría 5, 35.000 puntos contra una Syndra, Flash Ignite, electrocutar, maestría 6, 50.000 puntos. Gelin que va a jugar pasivo. Leal, siete al poro, bien. No tengo idea de cuáles son las habilidades de Syndra, pero acaba de proyectar el electrocutar le electrocutar de nuevo Caitlyn que le pega un par de básicos Que se come una trampa Flashea la E Caitlyn pokea mucho Pero se está quedando sin mana Y Sindra hasta full mana Vamos 17 a 6 de farm Trampas agresivas por parte de Caitlyn A ver si puede cazar a, a, a esa Sindra, Agarra la redención Se tunea bajo torre Le pone el ignite Y se muere Y tenemos Por un lado Un Tamkench Con exhaust ignite 3 de attack, de, eh, uf, un montón de maestría eh, 42.000 puntos de maestría con M7 Versus un Draven Exhaust Lins Con su espadas y sin maestría Draven ya, eh, ya empieza la línea ya se ríe Le causa mucha gracia El Tankins que toca muy bien la lengua Level 5 contra level 4 Tamkench tiene un montón de minions Haga la redención Draven que es, le caga pegando un montón de básicos Parece un traje favorable para, para Draven es un traje favorable para Draven. Vamos 4 contra 2, 12 de farm. Draven ya tiene unas 40 cargas. Se tira con la W. Draven se la corta con la E. Con la W. Va, es la E. No sé cuál es. Tampoco juego Draven. Ojo, el Draven se gastó la W para. ¡Oh! ¡Ojo! El exhaust del. del Thumb se gasta el Cleanse. Le pone el exhaust, R, y mata el Draven, let's go. Ok, tenemos una Zoe, Flash Exhaust, electrocutar con maestría 4, contra un Silas, con bola de nieve y Cleans con Conqueror sin Mestria. Zoe tiene la redención, va a agarrarla, no se tira con la E, agarra la redención también, electrocutar por parte de Zoe. Y un tal es favorable para ella. Una interacción bastante interesante, la verdad. 20 a 24 de farm. Se les tira la E. Vuelve a tirar la E para, para que Zoe le tire a la E. Trade favorable para Zoe Se queda a poca vida, pero sigue siendo favorable, creo yo. Zoe tiene su redención. Tiene que ir a agarrarla. Va a ir a agarrar la redención. Vamos, 32 a 53 de farm. Ojo que puede ser un trade Ojo. Qué bien que la hizo la Zoe pero se muere igual, boludo La Sony la jugó muy bien igualmente, ¿eh? La Sony la jugó muy, muy bien Ok, tenemos Shasuo, Ignite, Flash, Conqueror Con 275.000 puntos de maestría, casi Contra Mordekaiser con Flash, Ignite, Conqueror 120.000 puntos de maestría Un Shasuo que no es tóxico, what the fuck Ojo, el Mordekaiser que está escribiendo se aprovecha El shone el Shasuo digo Mordekaiser que activa la pasiva Se están peleando Se pegan Muy fuerte el Mordekaiser tiene que flashear Y mata al Mordekaiser Y tenemos un Lee Flashing Flash Ignite con Electrocutar Maestría 7 de mil puntos Contra una Lux Flash Barrier con Comet Arcano Sin maestría La paja de jugar Lee Sin en Alame es que no tiene Wards, entonces no puede hacer ward, ya, ward jumps. Vamos, que le da la sentita al poro Q de Lee sin. Se tira con la Q, le pega la E Lux, Lux le, lo, le tira la Q, le pega la Q, le sin proxy al electrocutar y Lux se tiene que ir para atrás. Lux, que tiene redención, se va a tomar su poti. 9 de farm contra 6 de farm y sin que se quiere tirar, parece. Le tira la Q, se la pega y acaba de one shotear a Lux. Ok, tenemos Mordekaiser. Flash Ignite Conqueror, 118.000 puntos de maestría con maestría 6 contra Zed. Flash Ignite lisa el tempo Sin maestría What? ¿Por qué se ve la E verde? Está favorable para Set Mola que se pokea con la Q Set se le tira al link, Le tira al Ignite El daño verdadero Flashean los dos Y se muere Tenemos Burkan con Ari con Flash Ignite Electrocutar maestría 725.000 puntos contra Draven Exhaust Cleans con Llueve a Espadas sin maestría. Ari falla a la E, pega el Electrocutar igual. Draven le pega un tradeo increíble y se queda a 300 de vida, pero tiene potis, así que está bien. Draven se quiere tirar. Ari falla a la E. Ari agarra el, la redención. Draven pega un montón, Draven pega muchísimo. Y se queda muy poca vida. Draven se queda muy poca vida. Se comen tres torretazos. Vamos, 6 de fan de Ari versus 15 de fan de Draven. El tercero para acercarse falla la E. Ignite W. Y el Draven gana. Ok, tenemos 6, Ignite Flash con la runa nueva de Fear Strike contra Irelia con bola de nieve Exhaust y Conqueror. Los dos sin maestría el 4 los dos Irelia tira la E Shea se la come Lo empuja con la, con la E Y se lo saca encima, bien Irelia jartradea Irelia jartradea, tira la bola de nieve No creo que se tire bajo torre Irelia agarra la redención 11 de farm contra 21 R, la falla Ya se tira Irelia gasta la E, no le pega, se farmea toda la wave, no tiene maná. se hace un all -in. ojo, Ese tiene que flashear para afuera, exhaust, ignite y, y se gastaron todo, justo estaba leyendo el chat, casi le pegó ese bolazo increíblemente, Mira que se quiere tirar, tiene ventaja Irelia Irelia tiene un poco más de la mitad de la vida Jace está menos de la mitad Vamos, 16 contra 50 minions Irelia pega la E tira con la Q, Jace la empuja Se está comiendo daño de todos los minions Q de Jace Y mate Irelia Tenemos un Skarner con Bola de Nieve y Fantasmal Con Face Dash sin maestría. Contra un Timo Ignite Flash Press de Attack sin maestría. <risa> el escarne que se tira, pero que sea el precio de ataque que se va corriendo como un hijo de puta. Ojo que Sugar se está comiendo mucho daño. Se debe buscar la redención de él. Vamos, 8 de farm contra 7 de farm Para poder tirarse Ojo con la play Con la play de la bola de nieve Esa play fue muy, muy interesante 19 de farm contra 22 Bola de nieve Tiene el así que Ojo, le pone el... Le pone el ignite Se cae se el carne Y se va corriendo para atrás con el 3 Con el... Con esta mierda Que reto, está el canon en Aram. Q, Q de Timo hacia Skarner. Skarner se tira con la bola de nieve. Le pega dos básicos y mata al Timo. Ganó, ganó Sugar el torneo. Felicitaciones, Sugar. Ganaste el torneo. Te declaraste como el más, eh, más capito de, del barrio. Bro. Felicitaciones. ¿Vip a los dos? No, vip a uno. Porque lo ganó uno solo. No lo ganaron los dos.